Este vídeo es mi traducción de otro vídeo cuyo contenido considero de gran interés. Sin embargo, no significa que esté de acuerdo con todo su contenido, cada uno somos responsables de escudriñarlo todo y retener lo bueno. Nota importante. En este vídeo se predicen acontecimientos basándose en la comprensión global del conjunto de señales que el Señor está mostrando. El autor está muy seguro y yo pienso que estará en lo cierto. Sin embargo, aunque las señales de Dios son precisas, perfectas, innegables y no fallan, nosotros erramos. Hermanos, nuestra fe debe estar firme en Dios aun cuando no comprendamos aún todas las maravillas y el significado completo de estas señales que él nos muestra. Si se cumplen estas señales, quedará demostrado que la comprensión de las mismas era correcta, que la Biblia es inspirada por Dios y que él es Señor Soberano de la Historia. El enlace al vídeo original se encuentra en la caja de descripción. Espero que sea de bendición. Hola. Pero digo que la barcaza histórica que ha estado enganchada en las rocas del río Niágara durante 101 años cruzará las cataratas en Niágara el 17 de febrero de 2020. La fecha de hoy es 31 de enero de 2020. Esto se puede confirmar mediante la fecha en la que YouTube dice que este vídeo fue subido. Los vídeos no se pueden editar una vez que han sido subidos. Aquí hay también un email que fue enviado el 31 de enero que Google ha fechado. Si por alguna razón eres escéptico, puedes mandarme un email a darrenjacksinbox.com y yo te reenviaré este email. Explicaré por qué he sabido desde noviembre que esta barcaza atravesará las Cataratas del Ágara precisamente el 17 de febrero cuando esta barcaza pase por las cataratas el 17 de septiembre de 2020, esto probará que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero y que la Biblia está inspirada, es la palabra inspirada por Dios, y también probará otras cosas mencionadas en este vídeo. Esta predicción hecha antes de tiempo será muy poderosa y innegable evidencia Así que, por favor, pasa este vídeo a todos los que conozcas. Y más. Espero que todos os deis cuenta de cómo la gente necesita urgentemente este vídeo. Estoy interesado personalmente en la apologética y no se me ocurre una forma de prueba más alucinante y innegable que predecir la fecha en la que el barco pasará por las cataratas y eh, respaldarlo con el razonamiento que estoy dando en este vídeo. De otras palabras, esto es un eh, vídeo extremadamente importante. La segunda predicción que estoy haciendo Diciendo es que el presidente Trump tendrá un ataque al corazón el 11 de marzo de 2020. Será el último trompetazo, el último Trump. La tercera predicción que hago es que el periodo de juicio de los tiempos del fin comenzará en Pentecostés el 7 de junio de 2020, cuando todo lo que no está construido sobre la roca de Jesús caerá en ruina y destrucción. No soy un profeta. Estas conclusiones han sido reveladas a través del de panorama general de las señales de Dios de los tiempos del fin que está enseñándonos y revelándonos cosas a través de una temporización precisa e inmaculada y el simbolismo contenido dentro de estas señales. A los seguidores de Jesús se les ordenó velar en cuanto a estas señales. La barcaza histórica no se ha movido durante 101 años, hasta el 31 de octubre de 2019, cuando giró su posición 50 metros después de una fuerte tormenta de lluvia. Esto ocurrió 11 días antes del 11 de noviembre, que es el 11 del 11. El 11 del 11 de 2019 fue el 101 aniversario de la Primera Guerra Mundial, y esta barcaza ha estado enganchada en las rocas del río Niágara durante 101 años, 101 días después de que el barco se movió, es el 17 de febrero. El número 111 apunta al número 11, como hace el número 101 en 101 años. La cuestión es, ¿por qué el número 11 es importante? la respuesta está relacionada con la razón por la cual el 17 de febrero es importante. El 17 de febrero es el día 17 del segundo mes. La Biblia registra que el diluvio de Noé comenzó el día 17 del segundo mes del calendario. Semanas antes del 17 de febrero de 2018 predije que habría una tormenta de viento llamada Noé, Noah, y que esa tormenta de viento Noé sería oficialmente nombrada por el canal del tiempo en el día preciso del de 17 de febrero. La tormenta de viento en Noé fue oficialmente nombrada el 17 de febrero de 2018, tal como predije que pasaría. Después de que terminó el diluyo de Noé, está registrado en Génesis capítulo 9 que la señal de Dios en relación al juicio de los hombres es el arco iris. Las cataratas de Niágara son conocidas porque producen un arco iris permanente. Por otro lado, la historia de la barcaza que está enganchada en las rocas del río Niágara en 1918 cuando la barcaza quedó suelta de un remolcador y descendió a la deriva con dos hombres a bordo antes de quedarse enganchada en los rápidos poco profundos. El consiguiente rescate de los dos marineros es lo que los parques de San Niágara denominan una de las operaciones de rescate más dramáticas de la historia del río Niágara. Los guardacostas de Estados Unidos tendieron un cable desde la cercana planta de producción eléctrica y una tirolina fue colgada de las cuerdas. La barcaza simboliza el arca de Noé que rescató a Noé y a su familia del juicio de destrucción que venía. Y esta barca con el, entre comillas, trabajo de rescate más dramático de la historia que incluye una, entre comillas, línea de vida, nos trae un simbolismo del diluyo de Noé. La participación de los guardacostas de Estados Unidos es una señal que nos da simbolismo de juicio sobre América. La barcaza atravesará las cataratas el 17 de febrero, justo donde está el arco iris permanente en las cataratas de Niágara. Y esto apunta a Génesis capítulo 9 y a la señal del arco iris que Dios dio al hombre en referencia al juicio. Esa es la razón por la cual el número 9 simboliza juicio en las señales de Dios de los últimos tiempos. Y esto es porque el número 9, y es uno de los pocos números que Dios está usando muy abundantemente en sus señales de los últimos tiempos. Dios está enlazando el número 9 y el 11 juntos en sus señales. Y esa es la razón por la que el número 11 es importante en esta señal. El 9 y el 11 apuntan a la señal de advertencia de juicio sobre América del 11 de septiembre. El 17 de febrero será 110 días después del de 31 de octubre de 2019, cuando la barcaza fue desencajada en esta fuerte tormenta de lluvia. Y eso también tiene simbolismo del diluvio de Noé. La tormenta produjo algunos daños por vientos en Nueva York Este y Oeste de Nueva Inglaterra. Una razón por la que Dios está apuntando a Nueva York y a Nueva Inglaterra en sus señales, porque fueron dos los vuelos de aerolíneas desde Boston que chocaron contra las dos torres en el 11 de septiembre en Nueva York. El primer vuelo que chocó contra la torre norte, fue el vuelo número 11 y llevaba una tripulación de 11 personas. Y las Torres Gemelas parecen como un once gigante. El segundo vuelo que impactó en la Torre Sur llevaba una tripulación de 9 personas. Nueva York fue el estado número 11 en añadirse a la unión. Jesús acuñó la frase, la hora undécima, que se refiere a que el tiempo se está acabando, el último momento posible. Esto es tremendamente importante. Además, en los casos en que se ejecuta juicio en la Biblia, aparece el número 11, y explicaré esto en mi próximo vídeo. En términos de la señal del 11 de septiembre, el número 11 está comunicando la última oportunidad para América para arrepentirse antes del juicio. El señor utiliza registros de la historia antigua para confirmar sus señales. Y en estas tormentas de lluvia, el 31 de octubre, se registraron inundaciones repentinas con cuatro caudalímetros de río que alcanzaron niveles récord. La inundación se extendió por zonas del este de Nueva York y Nueva Inglaterra, dañando numerosas carreteras y estructuras y generando rescates acuáticos. Hubo una muerte a consecuencia de la inundación. Esta inundación récord en el día que la barcaza se movió conforma el simbolismo del diluvio de Noé en esta señal de tormenta de lluvia. Muy bien, este es el final de la parte 1, pero estoy simplemente comenzando. La información realmente alucinante todavía tiene que ser explicada en la parte 2. Sin embargo, si estás viendo este vídeo después de que la barcaza se ha movido pasando por las cataratas del Niágara, como predije, esto es, por supuesto, una de las cosas más impresionantes que hayas escuchado nunca. Por lo tanto, prueba cierta la Biblia. Lo mismo aplica si estás viendo el vídeo después del 11 de marzo y el ataque al corazón de Trump. Sin duda te darás cuenta de que necesitas ver la parte 2 para conocer la explicación completa de estas tres predicciones. Para la barcaza a través de las cataratas en Niágara, el ataque al corazón de Trump y el principio de los tiempos del fin en Pentecostés el 7 de junio, y mucho más. Haz clic en el enlace a la parte 2. También hay un enlace a la parte 2 en la caja de descripción. Comparte este enlace de la parte 1 a todos los lados con toda la gente que conoces.